¿Qué tal mis amigos? Sean todos bienvenidos a este nuevo video En el día de hoy les quiero compartir la mejor aplicación para convertir sus fotografías en caricatura Creo que has visto en Facebook, TikTok Instagram Esas fotografías de tus amigos, compañeros o personas desconocidas subiendo sus fotos en caricatura Ok, estás en el video correcto con la aplicación correcta en el tutorial correcto Así que esta aplicación te la dejo totalmente gratis Aquí abajito en la descripción del video en un único enlace Así que mis amigos, antes de empezar Te invito a que te suscribas a este fabuloso canal Activa la campanita de notificaciones Para que Youtube te notifique cada vez que subo un nuevo video Sin más preámbulos ¡Comencemos con el tutorial! muestro interfaz super genial aquí encontramos varias categorías con efectos IA, efectos icónicos, efectos nuevos, efectos para kawaii, hay muchas pero muchas opciones. Nosotros les nos interesa eh, convertir nuestras fotografías en caricatura Para subirlas a nuestras redes sociales Simplemente es aquí en la primera opción que Dice capto más, damos un toque Y aquí damos un toque, dice usar Preajustar y nos va a enviar a nuestra galería Y elegimos nuestra foto La foto la cual vamos a cambiar Esa foto tuya, foto de tu amigo Foto de tu pareja Y esperemos que se importe esta fotografía Y esperamos que se Apliquen los efectos Mis amigos mientras carga Suscríbete a este canal y activa esa campaña para notificaciones si te das cuenta ya ha aplicado el efecto a de esta increíble manera super increíble aquí vas a poder añadir lo que es filtros ajustar vas a poder también lo que es añadir texto o también te cortar el lienzo como usted prefiera ok mis amigos una vez ya que quieran guardarle en su dispositivo, simplemente un toque aquí en la parte superior, en el botón ese como de exportar. Damos un toque allí, damos un toque y aquí damos un toque ya sea para compartir en Instagram, en nuestra red social de Facebook, en WhatsApp, añadir a historias de Facebook. O simplemente quieres guardarla en tu galería. Damos que dice aquí guardar foto. Damos un y automáticamente. Se va a guardar esta fotografía en caricatura. La cual está súper increíble esta aplicación. Así que mis amigos. Si te gustó mi contenido. Suscríbete a este canal. Activa esa campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ningún tipo de video. Ningún tipo de contenido que esté subiendo a tu canal favorito. Sin más preámbulos. Nos vemos en un próximo video tutorial.